Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición más de nuestro canal. Hoy estamos aquí con Bruno Darias, piloto de Onda Canarias, piloto de motocross. Hablaremos de motocross. Motivo suficiente para hablar de motocross porque celebramos los 50 años de Honda en el mundial o en el campeonato del mundo de motocross. Concretamente en 1973 se lanzó por primera vez o fue cuando oficialmente compitió Honda con una CRF 250M. Como dije antes, Bruno, bienvenido. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Contento Allí. de estar aquí en esta muy, aventura y de acompañarnos? Muy contento. Sí, sí Más muy... difícil, más nervioso que, que, que <risa> pues en la sí. parrilla de salida. La parrilla digo, Se me hace más ameno la salida. Se me hace más <risa> ameno. Nada, Bruno, bienvenido y gracias nuevamente. Gracias. Eh, para quien no te conozca, ¿quién es Bruno? Bruno Daria, va, de, siempre me hago un lío con la Va sí. Va Todo el mundo. Sí. Bueno, pues Bruno Darias es un chico de, de, hija, de, hijo, de hija finlandesa, eh, de madre finlandesa y de padre Gomer, que se instaló en Tenerife y, y bueno, y desde que, desde que vio a, a su padre correr con dos años, pues no paró de pedirle la moto. Sí, pues porque tu padre tiene mucha culpa de esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, toda la culpa la tiene él. Es más, eh, tengo una hermana mayor y la moto era, era pa, para... Había una, yo cuando nací me encontré una moto en, ahí en la, en, la, en la sala de mi casa, y, pero era para mi hermano. Lo pasé que pasa es que mi hermana no quiso. Y yo le, quise, le dije a mi padre, yo quiero, yo quiero, yo quiero, hasta que con cuatro años pues comencé. Sí, porque tu padre, corrígeme si me equivoco. Yo lo que tengo o lo que conozco, en el enduro sí participó sí. bastante, ¿no? En Canarias. Sí, sí, corrió, que yo sepa, corrió Campeonato Canarias un montones y estuvo corriendo hasta el Campeonato España por autonomía. Muy bien. De enduro. Y nada, ¿y ¿actualmente qué estás haciendo, Bruno? ¿Qué pruebas estás participando? ¿Qué... Pues ahora mismo sigo con el, con el campeonato Canarias y, y este año he estado haciendo el campeonato de España y, y bueno, llevamos, llevamos siete, seis pruebas y queda la séptima, que dentro de dos fines de semana y ahora empieza el Campeonato Canaris y... Sí, y es curioso, ¿no? Que a casi que a mediados ya del sí, de año empieza ahora la, el Campeonato Insular. Sí, sí, la verdad que también la Federación lo hizo porque habíamos muchos pilotos saliendo al Nacional y, y a lo mejor era mucho lío que de viajes, y y vueltas con, con las pruebas del Nacional. entonces Y como el Nacional empieza en febrero y acaba en junio, pues claro, si tú metes encima tres carreras del regional, pues a lo mejor es mucho coste para algunos pilotos. Sí, conozco muchos de ellos, sobre todo jóvenes progresas que vienen apuntando ahí en la cantera, sí. ¿no? Con el Canadi Factory, con... Sí, con que seis, corren europeos y tal, Entonces, europeos Y imagínate. que hacen europeo, nacional y... Sí, y ahí y hay más el imagínate. tema de logística y demás, Eso. pues se complica, mm. se complica. Bueno, Bruno, eh, llegaste a participar también... ¿Alguna prueba del Mundial? ¿Indonesia, sí. no? Sí, corrí dos, dos en 2019, que fue justo el año que empecé en cuatro y medio con vosotros. Y, y corrí, me, fue, fui de Wildcard a dos, a dos pruebas y, y la verdad que súper contento, fue una experiencia vamos espectacular. Fue como vivir lo que, a lo que uno quiere aspirar, pues vivirlo en dos semanas y media, tres que estuve. Y vamos, eso fue un sueño que ojalá repetir. Bueno, lo de Waycar suena ahora que está de moda, el fin de sí, semana, sí, MotoGP, sí. Dani Pedrosa. Mm. O... Bueno, qué bueno, qué bueno. Y recuerdas también que hicimos una prueba de, de enduro, coincidimos en... Sí, wow. esa o sea, me, me acuerdo en Fuerteventura. Fuerteventura también y, sí. y en, la, en Gran, canaria, Ay, en Gran canaria, canaria fue la primera. Sí, con una, con, una, con una 450 RX. Sí. Sí. Me acuerdo, la, la primera sí sufrí más porque, ¿te acuerdas que era la 4 y medio? Y yo venía de estar con la 2 y medio y era mucha potencia y sufrí bastante pero me gustó más la de, la de Fuerteventura porque, claro, corrí con la mía, ¿te acuerdas? Que se rompió sí, sí. y la verdad que ahí sí corrí más a gusto y, bueno, iba primero cuando, sí. en la de dos. Y la verdad que para pa ser para yo enduro que no practico mucho, en esa sí pude disfrutar bastante. Sí, piloto de Honda 2016-2017 con nosotros. Desde el 2000, a mediados del 2016 ya lo empezamos a programar sí. y el 2017 fue. Con una 250R. Sí. Y luego diste el salto a la 450R. En 2019 lo dimos. ¿Qué, eh, ¿qué tan diferente es una uah, moto de otra? Ya o? solo del 2017 al 2018 fue el cambio de. de fue la mejora de la moto, de la 2,5, y, y lo noté bastante. Y después del, del 2018 al 2019, cuando cambiamos a la 4,5, pues aparte de que entraba más la forma física, que caminaba mucho más, pues. Eh, también las, siempre va un poco mejorado la 4,5 antes que la 2,5 siempre como que dan un paso un año antes y, y bueno, pues entonces mejoras que, que no tenía la 2018 pues la tenía la 2019 de, de la 4,5 pero sí, en sí, cuanto a potencia es, es, esos cambios que comentaba físico, obviamente o sea, esos cambios del salto de cilindrada en la parte física sí, sí, sí, no, par... la verdad que eh, estuve Bueno, me acuerdo que decidimos dar el paso a, 4, a 4.50, a MX-1, eh, un mes antes de la primera carrera. Entonces fue, eh, contratamos con un preparador físico, eh, entrenábamos un día más de lo que solíamos entrenar, intentaba descansar bastante, eh, fisio cada dos semanas, porque tenía que prepararme en un mes lo que la gente se había preparado en tres meses. Y, y la verdad que funcionó, porque la primera manga del campeonato la, la pude ganar. Yo creo que fue un poco suerte por adelantamientos y tal, pero bueno, hay que estar ahí. no Sí, efectivamente, hay que verte ahí en la parrilla de, sí, sí, sí. de salida y bueno. Eh, comentábamos un poco lo, de, lo, del, lo del cambio, comentabas, ¿no? Las evoluciones, lo que sí. ha sufrido la moto. Este año, como dije al principio, se celebra el 50 aniversario de Honda, en, en el motocross y hay una la CRF, la Cruz 50 r que viene mm. todavía mucho más mejorada con respecto a lo que, los cambios que veníamos sufriendo desde el 2019 2022 y la 30 aniversario que viene con una serie de mejoras y, y decoraciones es, específicas eh, esa moto que con la victoria de Team Gage en el 2019 sí. y la bueno, junto, trabajando junto de la mano con los pilotos y HRC, pues ha evolucionado un montón. Mm. ¿Cómo era antes un poco el motocross sin esas ayudas que hoy en día hay electrónica que ya no las encontramos en estas motos? Pues antes era... Bueno, ya hablando de inyección, porque antes eran de carburación hace bastante, pero uh, desde que entró... Desde que entraron los mapas de, de potencia, controles de tracción, controles de salida, que no... O sea, que se diferencian. Y pues la verdad que... ...se ha como compactado todo más... ...va más a la décima... ...antes eh, no, no era como en velocidad... ...que una décima en velocidad pues es muy caro... ...y en motocross una décima no es nada... ...pero claro, ha llegado un punto que... ...que a mejora tanto, tanto la electrónica que... Eh, ...ya se van... Eh, ...se van Acortando juntando más los, los tiempos... ...claro, y ahora un segundo ya es más caro... ...que hace dos o tres años... ...y cada vez pues entra más la electrónica... ...y la verdad que es una comodidad pero es como pasa en MotoGP, eh, si tienen todos electrónicos, pues a la, a la, al final la diferencia es mínima. Pero... ¿Volverías a llevar una moto sin electrónica, o sea, para atrás o... eh, Yo personalmente uso los mapas, pero no uso el control de tracción, porque el control de tracción no, no, no será como el, de, como el de carretera, sino es, es diferente, y, y todavía no está al 100% mejorado Yo creo que todavía tiene que mejorar Y yo me noto más cómodo Sin control de tracción Porque llevo toda la vida sin control de tracción Pero uh, hay algunos circuitos Que cuando está muy delicado Sí lo uso Pero vamos, que sí. yo por ahora Es un tema cinco, más sin De tracción. sensación de, de y, en cuanto, y en cuanto a ¿Y, y tampoco lo utilizas cuando hay barro lluvia, O lluvia Cuando está muy, muy, muy delicado el circuito Sí lo uso sí. Y pongo el que en cuanto El más, el más fuerte O sea el que, más el que me ayuda más Exacto Sí, sí pero lo que sí tengo que usar, sí o sí, es el control de salida. El control de salida te disminuye las vueltas, las revoluciones. Sí, el launch y control. El launch control. Y te ayuda pues, a hacer una mejor salida y a evitar el anti-wheel. El anti-wheel. Sí, eso cómo funciona: eh, eh, los cinco segundos sí, antes exacto. de. Con la pizarra, ¿no? Exacto. Eh, gas a fondo, mm. la marcha en granada y. Sí. Simplemente sueltas el embrague, mm. la moto no se queda patinando, ni hace el caballito mm. y avanza. Que sin eso, con una moto con esta no, potencia, no puede. seguramente es sí. que hace la croqueta. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, se ve en categorías inferiores eh, como 85, la que, la que comentábamos, 125 todavía y categorías inferiores que no tienen nada de electrónica. Y ves a los niños que siempre hay alguno, de los 20 que corren, siempre hay alguno que se va, se va para atrás. Y si nosotros no tuviésemos eso, más de uno le pasaría, está claro. ¿Te imaginabas hace 3, 4 años que eso llegaría a las motos de, de MX lo que se veía en…? Hace 3 años, sí, me lo imaginaba. Pero hace 5, 6, que estaba todavía con en MX2 y tal, no, yo no me imaginaba que fuese a ver pues, control de, de salida, control de tracción sobre todo, porque el motocross al ser tierra, pues la moto no... Necesitas que patines. Claro, tiene que escarbar, eh, la moto tiene escarba, que lavar, no es como, tiene no que como carretera que se va se a va sí, fácil. Sí, para poder trazar y tal, necesita, sí, sí, sí. lo necesitas. Eh. Entonces, eso sí que no me lo imaginaba, la verdad. Pero bueno, todo mejora y la tecnología mejora, está claro. Y bueno, te lo comentaba antes, un poco la diferencia, ¿no?, de la, 2000, la 2019 a la... o hay un salto de... Una evolución de 2019 a 2022, sí. que es la que tienes actualmente, ¿no? la moto Sí, y la... ahora tenemos la, la 2022 y, y comparado con la 2019 eh, cambia, cambia todo. Bueno, motor cambia lo que es embragues y tapa de válvulas y culata. Sí, cambia la forma de entregar la potencia, Exacto. en qué momento la entrega. Trabaja, con, trabaja más con la electrónica. La electrónica casi es lo que más ha mejorado Honda. Eh, con lo que tú decías, con Team Geyser y tal, pues han trabajado mucho en lo que es la electrónica. Y con un mismo motor han conseguido que sacar bastante más caballos y seguir con la fiabilidad. Sí, lo... entregar la potencia en el momento exacto, exacto en lo que se busca. Sigue siendo una moto dócil, pero ya, no está, ya es más nerviosa que hace, pues, eso, la 2019-2020 incluso. Eh, era una moto bastante dócil y ahora con la electrónica han trabajado bastante y... Y ha mejorado y respecto mejorado a la parte ciclo, a la parte, lo que es la parte de chasis, suspensiones, basculantes... Chasis ha mejorado un montón, para mí, mira que yo he probado eh, prácticamente todas las marcas y, y no hay ninguna, me han dicho que otras marcas van bien de chasis, yo probarla y decir va bien, pero dejarla a mí es decir prueba la mía un momento para que veas y, y darme la razón porque Honda siempre ha tenido la fama de tener buen chasis paso por curva y cada año bueno cada cuatro años pues la van mejorando y ahora el chasis de la 2022 pues para mí es súper cómodo es un chasis pequeño que yo pues midiendo 1,75 setenta pues tampoco puedo tener un chasis muy grande y la verdad es que va muy bien va ah, muy bien que eh, la, lo que tenemos aquí o lo que es la moto de, sí. de enduro comparte lo que es chasis, uh -huh. basculante, suspensiones, o sea, la moto sí. entre comillas es la misma, uh -huh. pero con diferentes settings de, uh -huh. de, de, de suspensión sí. y la electrónica y eso adaptada claro. a lo que es el, el enduro. Y en estas motos ya se se nota la, la evolución del chasis, o la, lo que es la estrechez, porque la caja de filtro de aire se modifica, mm. la salida de los escapes, mm. se busca que la moto sea más estrecha, agarrarla más fácil. Sí, sí, sí. No, y sobre todo, eh, el mayor, uno de los grandes cambios también de la, 2010, de la, de la gama anterior a, la, a esta, de la 2020 a 2022, pues ha cambiado sobre todo la ligereza, ha bajado bastantes kilos y sobre todo por los, por los escapes, que antes sí. llevaba dos y ahora con uno solo, pues ha incluso mejorado. ...se quita un poco lo que es la esencia de onda ...de hace un montón de años de sí, llevar los escapes... Pero, ...pero bueno, al final hay que buscar la, la eficacia... Y, ...y es lo que es. Sí, y bueno, adentrándonos un poquito... ...volviendo a, al campeonato regional... ...o lo que es el motocross mm. en, en Canarias... ...cuéntanos un poquito cómo es... ...hay cantera, hay mucha cantera... Eh, ...la federación está haciendo un trabajo... ...bueno, espectacular ahí... ...lamentablemente Gran Canaria no tenemos todavía... Sí. ...circuito o en las otras islas... ...como mm. que en Lanzarote y Fuerteventura... ...se hace lo que se puede... Mm. Eh, ...Tenerife es muy fuerte con esto... ...tiene un circuito espectacular... ...¿cómo está sí. el campeonato ahora? ...que comentabas que comenzará la próxima semana... ...sí, la verdad que... Eh, ...bueno, el campeonato de Canarias... ...empieza este fin de semana... ...y el motocross en Canarias ahora... ...yo creo que está mejor que nunca... ...porque antiguos pilotos que corrían... ...en las categorías máximas han vuelto... ...y se están preparando como casi... ...pues como para ganar... Y sobre todo la cantera, la, la federación ha trabajado mucho con, con las escuelas, tenemos varias escuelas aquí solo en Tenerife y la verdad que se nota porque las parrillas de las categorías inferiores se llenan y, y con nivel, o sea, no es que sean pilotos... Que como que son para pasar sí, los sí, sábados sí, con el, los niños, que sino, niño que, sino que han cogido entre, bastante nivel y tenemos a pilotos que corren hasta el europeo, corre Sí, que, sí, que, lo que comentábamos sí, antes fuera de, fuera de cámara o de micro, ¿no? El caso sí. de, de, de Pepe, eh, de, sí, de Josito o de otros pilotos, y lo que tú dices que luego dan el salto al, al Nacional sí. y ya no es aquel canario que llegaba por ahí, sí, sino sí, que sí. hay. No, y la verdad que eh, te das cuenta que lo malo que en Tenerife sí se apoya bastante y por lo que yo tengo entendido en Gran Canaria también lo que falta es una bien, instalación no, y, y bueno, que te voy a decir a ti que tú sí, eres sí, de allí sí. y, y en Fuerteventura que están pues como medio desatendidos y sí. como que allí no hay escuelas, no hay gente que, que busque levantar cantera sino que se quedan con los que hay y está una pena porque en Gran Canaria hay muy buenos pilotos sobre todo en la cantera sí. y, y falta una buena instalación donde practicar motocross tenemos en Canarias las motos, las sí. tiene Honda. Sí, sí, sí. ¿eh? sí. Tenemos en Tenerife las moto, tenemos el piloto, tenemos el circuito. Entonces, este año habrá podio ver, rojo, ¿no? Sí, a ver, ¿eh? el campeonato se presenta no, muy no bien. No te pongas rojo. El campeonato se presenta muy bien porque corren los hermanos de la Rosa sí. y se están preparando los dos. Bueno, Pablo de la Rosa está corriendo el máster y se está peleando con campeones de España antiguos, o sea, bueno, antiguos campeones de España y. Y la verdad que se, se ha preparado muy bien y es un piloto muy rápido. Miguel de la Rosa es un piloto que lleva corriendo enduro sí, pues, bastante años, años, en años. Y es un, pilo, es un piloto que es duro de roder, es luchador y, y tiene mucho mundo. Después está Nareme, que estuvo corriendo en Italia, ha corrido algún, alguna prueba del de capeta España y, y la verdad que es un piloto bastante muy técnico. Después está Jonai Rodríguez que está con Kate, bueno ahora está con GasGas... Gas, y es otro piloto que si sale primero hay que adelantarle. Hay, que, adelantarlo, hay que pelearle, hay que salir. Sí, va. sí, sí. Y ahora está Johnny, Johnny. Jonathan Hernández, que es del motoclauana, está sí. con Fanti. Y es un piloto que, bueno, que ahora se está recuperando una lesión. Y, y bueno, está. Y los, que viene, y los que vienen subiendo. Y los que de, vienen subiendo. Que los que han dado exacto a MX2. Sí, que, sí, sí. De... que los de MX2, si sale, si sale delante tuya, pues todavía. Cuesta. Cuesta, cuesta. Pero bueno, el campeonato se presenta interesante y a ver qué tal. Estamos todos bien eh, y, a, y a luchar. Que es lo bueno. Comentabas, ¿no? Estás recuperándote de una lesión también ahí. Sí. A ver si... sí, yo, bueno, para los que no lo sepan, yo, yo me, me hice una fisura en la tibia en enero, el último fin de semana, creo que fue el 30 de enero. Y mi campeonato empezó, el de España, empezó el 5 de febrero. Entonces no tuve tiempo a recuperarme y llevo desde, desde primeros de febrero pues con, con la fisura en la tibia y apenas ha mejorado nada. A ver si este, este viernes tengo revisión con el médico, a ver qué me dice. Y, pero bueno. Entonces, ah, sí. Eso como vas en sí. una onda. Ya hablábamos antes que la moto es dócil y la electrónica nah, sí, y eso tal. ¿eh? Atas bien la bota ahí. Y, y como decía mi abuela, sar, sarna con gusto no pica. Así que nah, sí, sí. A, al final... Sí, disfruta, ¿qué vas a hacer? Sí. Genial, pues nada, un poco eso, no sé si comentábamos lo de la moto, comentábamos un poco todo este tema tecnológico, los cambios que, que tienen, ¿no? Que uh -huh. La CRF, hablamos del acuerdo 50R, pero también tenemos la 250, sí. 250R, con la que tú, no es el modelo del el año actual, pero con la que tú debutabas con, con Honda, con una uh -huh. moto ideal para aquellos que se han iniciado, o dar el salto de 85 a MX2, ¿no? Sí, la verdad que eh, la dos y medio la dos y medio cuatro tiempos de onda eh, Y no dicho por mí, sino yo ya lo, se lo aconsejé a un piloto que era la mejor moto para, para sobre todo para un, un usuario eh, a nivel regional. Que no, que no quiera pues, hacer un mundial o un europeo. Entonces... Eh, le dije que era la mejor moto porque en cuanto a fiabilidad y regularidad de motor o sea de moto en cuanto a potencia estabilidad eh, chasis eh, entonces esa es la mejor moto para el cliente y en cuanto la, en cuanto la cogió mmm, lo supo dice es la mejor moto lo que es a nivel cliente porque, por eso, pues por fiabilidad y por, sí, por motor. una moto, pues, dosis, una moto, una moto de mantenimiento... Sí, sí, sí, no sí. es nada complicado. Sí. Eh, genial. Y, y la 4.5, pues igual. No, no destaca de la más potente, pero en cuanto, eh, las 4.5 ahora, pues tampoco hace falta toda la potencia. Sí, que es llevan, lo que comentábamos las, antes. Al claro. final, lo que se ha logrado con estas motos y con la ayuda de la tecnología que se implementa en otras competiciones o en las motos mm. de serie o se lleva para Honda y para muchos fabricantes la competición es su mayor laboratorio de prueba, de hecho, la incursión o la participación de HRC, de Honda Racing Corporation que trabajan para eso, al final lo que comentaba, a mí me parece asombroso y lo, que tú, lo que hablábamos, una moto de cross que necesita derrapar mm. que tengas un control de tracción, como que es un poco no implica sí, sí, sí, que, sí. que, que pero sí se utiliza claro, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí, se utiliza y, bueno, al, yo... y, y al final, perdón, todas estas cosas es lo que hace que que eso, la conducción, que sea dos y sí. lo que damos. Antes cogías un 2,5 o un 4,5 y lo que tú comentabas, con carburación, el control de la potencia era claro. muy difícil y ya hoy en día, pues... Sí, sí, parece que, que Motocross y MotoGP van de la mano, porque cada vez hay más igualdad en cuanto a, a sistemas y... Sí, se quiere eh, comparar incluso con Fórmula 1, ahora los sí, formatos sí. de parrilla. sí. Bueno, lo, lo que comentamos fue fuera de cámara, que ahora bueno que también lo va a implementar el regional de, de motocross, que es la, la sprint race de los sábados, pues el mundial de motocross lo lleva haciendo bastantes años, lo que pasa que ahora con MotoGP Parece pues que ha cogido ha, fama. ¿no? que han descubierto la rueda, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero, pero que lleva inventado hace años, en motocross se lleva haciendo muchos años y ahora, eh, como se ha estado haciendo en el nacional de motocross también, pues lo van a implementar en La Federación de, de Canarias pues, también lo implementó en, en el regional y a partir de ahora, pues los sábados va a haber una sprint race y a los domingos van a ser las dos mangas. Una federación de Canarias, dependiendo un poquito, que también se ha actualizado, se ha renovado, toda parte de pilotos también participan, las formaciones mm. eh, tienen mucha participación o apoyo también de la, de la Federación Nacional de Motociclismo… Eh, ¿no? Porque... Sí, sí, la verdad que eh, las escuelas se están renovando todo el rato. Sí. Eh, bueno, Miguel y Pablo llevan una escuela en la que yo soy monitor y, y después hay otro, otros dos pilotos que llevan otra escuela y se están renovando cada dos por tres con estudios y sobre todo reglamentos internacionales que se van implementando a nivel nacional. Y ahora la Federación Canaria, pues como se apoya mucho en los pilotos, eh, consulta bastante a, a los ah, pilotos, entonces se intenta renovar. Y ahora... Eh, lo que hace el campeonato de Canarias es parecerse lo máximo posible a un, a un, cam a un campeonato de España, porque a la hora de salir ¿De a la nacional, pues no. No, no te llevas un susto, sino ya te, te lo esperas todo. Entonces, la verdad que, que está haciendo para mí, las escuelas sobre todo, están haciendo un trabajo excelente y y hay bastante cantera bueno, que está bueno. preparada la cantera sé que decirle, entonces que compré Honda no que Honda hombre claro tiene cantera lo, lo que... malo de Honda bueno que es, no tiene ya por fábrica pues no hay motos sí, pequeñas para, pequeñas pero, nada, pequeñas, para el, pero para el que 155. en un futuro que sepan que la vamos a ir a partir de los 16 ya pueden, no hay problema, no hay pueden problema. usar la, no hay problema. la moto ya sí tenemos aquí que nos saludan también a ver que nos vemos por aquí Adriana que nos saluda mm. sí. y bueno nada eh, que nos comenta... Eh, ¿sí sabe? Ah, es que no veo bien, creo que esta hermana, sí, esta hermana. Nos manda ah, pues saludos. <ríe> sí, sí. Sí, que está lesionada, la pobre. ¿Sí, no? Sí, se tropezó ahí en un, en un conflicto que hubo y... Sí, sí. Como y bueno. dicen, de Casta le viene al galgo y tu hermana también. No con las motos, pero sí, no, una, sí una la, la verdad que de... es un puro talento. O sea, es tú imagínate empezar un deporte... Pues con 28 años empezar un deporte y con 30 ya ser campeón de España. Sí, sí. Es sí. como dices, dices tú, coño, eh, ¿en qué, ¿de qué forma y de qué manera entrenas tú o de qué te has dado cuenta tú? Bueno, hay mucho que de Buenaventura, ¿no? Sí, sí, la verdad que… Son valores Sí, a, sí, sí, sí la, eh, muy bien. Pero bueno, que aún así yo creo que tiene el talento y, y, se le, y se le da muy bien, está claro. pues nada Pues nada, Bruno, yo no sé si quieres comentar algo más, por mi parte… Eh, poco más, emplazar a, a nuestros amigos, oyentes, clientes, mm. que el próximo sábado día 7, ¿no? Mm. En San Miguel de Abona 6 eh, y 7. Si quieres eh, comentar un poco cómo es lo que comentábamos antes, los entrenamientos, las parrillas, salidas, ah, horarios. Sí. Gente... Ahora, de, bueno, debido al aforo de los pilotos, pues a lo mejor separan. En la categoría élite tiene MX1 y MX2. Correcto. Y a lo mejor nos van a separar porque hay bastantes pilotos, entonces pues para darle un poco de prato, de protagonismo a los de MX2, pues que ellos puedan ganar su manga y tal, sí. entonces a lo mejor nos separan. ¿Y ahora el formato del Campeonato Canarias va a ser siempre de dos, de dos días? Con unos entrenamientos cronometrados sábado y domingo. Sábado y domingo, Como siempre. lo que hablamos, como motos GP, o sea, MotoGP, sábado por sí. la mañana habrá entrenamiento, sábado parrilla, no, a partir de mediodía. Sábado a partir de mediodía. Sí. Sale a la pista, lo mejor es que se clasifica, o la parrilla salida, exacto. en función del crono que haga, se hace una carrera, una sprint, exacto, o la tarde, se hace una sprint red, que re es la mitad de tiempo. Exacto, es una carrera pequeña, claro, corta, exacto. y ya el domingo el orden de salida es igual que lo de la… No, ahí es lo que cambia un poco el motocross. Eh, el motocross lo que tiene es que, eh, bueno, sábado por la mañana hacen libres, por las tardes empiezan los cronometrados y, por, y después ya por la tarde, ya eh, a sobre las 4 las 5, ya es la sprint race. Y esa sprint race, aparte de repartirse puntos para el campeonato, decide el orden de parrilla para el domingo. Esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, con MotoGP, que lo que tiene la pole position pues, es lo mismo para la sprint que para la carrera. Bueno, en resumen y conclusión, el que quiera ver motocross desde los niños pequeñitos, a lo sí, grande, sí, sí, sí. fin de semana Completo en el sur de Tenerife Unas instalaciones maravillosas sí, sí, sí, sí. Sí, sí, Con baños, gradas Cafetería, mm. puede ir toda la familia Ahí mm. y disfrutar De un fin de maravilloso donde te veremos ganar A ver, sí, <risa> la intención es esa Está claro, no, lo bueno que tiene Este formato que si no puedes acudir El domingo, pues vas el sábado Y tienes una carrera que ver sí. Y después si no puedes el sábado, pues bueno pues ya El domingo ya tienes pues, la carrera eh, Tradicional de siempre pero a partir de ahora, dos días, y los dos días son, son interesantes. Pues nada, si es que quieras nada más, no sé si quieres, para finalizar, comentar algo más o... Pues no, yo creo que por mí está todo. Ya, ya nada, eh, ahora eh, este fin de semana empieza el regional, son tres antes de verano y tres después de verano. Y después de verano empieza como la, la gira de, de Gran Canaria-Fuerteventura, las tres primeras Exacto. en Tenerife y ya... Es, y a las otras tres en la otra provincia y... y nada, que está todo el mundo invitado a, a disfrutar de las carreras. Y a ver este si en un futuro... a San Miguel de Abona Sí, este fin de semana a San Miguel de Abona Y a ver si en un futuro hay un, hay un hombre que está interesado en hacer directos en YouTube. El año pasado intentó dos, pero bueno, al final sin sonido, pues la gente no es, no es, no es muy agraciada con eso, entonces a ver si este, este año consigue. Bueno, vamos a comprometer aquí a los compias en Pá de Irán y, a ver, a ver. y en un próximo... Sí, sí, sí. Eh, la próxima carrera, pues irte a visitar ahí a San Miguel sí. y por qué no retransmitir ahí también claro. directamente, entonces, si la gente nos quiere acompañar. Nada, Bruno, darte las gracias nuevamente, desearte ti? todo lo mejor para esta temporada, que ese tobillo te permita sí. recuperarte lo máximo, eh, recuperar lo máximo y mejor y en el menor tiempo posible y nada, desearte todo lo mejor y bueno, gas, pues ¿no? Muchas gracias, David. sí, gas, siempre. Nada, gracias a ti. Bueno.